Hoy hace un año exacto que esta zona, justo estamos dentro del edificio volcánico, que esta zona dejó de, de, de estar en erupción. Aquí el 13 de diciembre de 2021, esto eh, terminó con la última emisión de piroclastos y lleva un año en un proceso de erosión constante, donde vemos unas fisuras que han ido... Eh, haciendo que se vaya cayendo todo todas las lavas que se han ido amontonando, todos los piroclastos que se han ido amontonando ahí y podemos ver como todavía sigue habiendo emanaciones eh, de gases, estamos viendo vapor de agua, estamos viendo eh, y azufre, estamos viendo dióxido de carbono, estamos justo en una zona ahora mismo ya está muy tranquila donde no hay sonidos, pero sigue siendo una zona de exclusión, aquí no puede entrar prácticamente nadie, solo para vigilancia como estamos haciendo o para investigación. El volcán eh, ahora mismo, eh, durante este año, ha tenido más de 2.400 terremotos que hemos detectado desde la red sísmica nacional y eh, la deflación que ha ocurrido en aquella zona donde, donde se han ido posando... Toda, donde se pusieron todas las lavas, todas las coladas de lava, la deflación ha llegado a 40 centímetros, es decir, toda esa zona con el peso enorme de lavas que metros ha ido descendiendo, ha ido bajando, ha ido desinflándose y eh, la, el, el descenso ha sido de hasta 50 centímetros. Aquí podemos ver cómo el azufre se precipita junto con óxidos que le dan ese color más anaranjado. Aquí podemos ver cómo el azufre sigue saliendo por la superficie. Estamos en uno de los cráteres y podemos ver cómo se aprecian todas las emanaciones de azufre. Vamos a medir la temperatura en, la, en el punto incandescente de otras veces. Y podemos comprobar aquí que está en torno a 780 grados, máximo 785 lo que implica una bajada de 250 grados desde hace un mes. Y esta es la situación a día de hoy, un año después de que acabara la erupción de La Palma.